Azteko eskerrak, berriz eguen, mila esker, gurek reizmol eta eskaini dugun laguntza gaiti, Eta berak, bere, berak aldera egiten du, eta azterketa zer es? ez. Uf. Uh! Horgan, ean hola vuelta ematen dion, azterketa itzari denoi jartzen digun yo no, y dioni, bat juan egi alortzen duen, vuelta eman, eta iritsi zaldatzen dugun. Aún sexta y churarse no Seguro. la la sexta. Engañatú tu Google, pas para pas con tu corriente, con se muere. Hasta bat van a no dicho a Jolaste con Eva es tú vale en que te bueno, gusta zute que va colas tu de vale. bueno ahorra tu día ya minuto e, Gaztelerako irakaslea con iracás le danais vale migarranya es renta de gape hornieta con y castechián ordún esto rindiendo nián la calpama no usa que vi coedos, con que un cerre mandeza que y no eh, de Tabernara nun os vale técnica innovadora, vale no la de técnica vale competencia bueno competencia vale vale Hacer que esta hazenda a Mabos según Lenago. ¿Vale? Garran chichua. Esta se verá esta a según Lenago. Wow. Hau jartzen dietikas leiklasean, bai, ordu, e, bi klase sartu zian, bi kasu zeuden, eta aukeratu barzuten kasu bat, gaudet texto periodistikoak lantzen, bale, narratibo periodistiko edo lakoak, eta, bueno, jo, txiki ikusten da, baino, ne zaiatuko nahi zirak urte. Asi ja, punteak hartzen, bale, zelagoelketa bat, eta bukaeran esango deugun zen dali, pintaia, bai, bai, bai, bai, Vale, Irakurecode, eh, tus instrucciones son muy claras. Te vas a trasladar al 27 de noviembre, apunta tú, eh, 27 de noviembre y casi la vezera, de 1852. Es la escena del asesinato de Ada Lovelace, una de las mejores matemáticas y programadoras de la historia. Ha aparecido muerta en su casa familiar de Londres y hay tres sospechosos. El mayordomo, claro el jardinero de la casa y su misma madre un programa informático analiza los detalles del lugar y te dará un informe completo, leete las misiones y demás Vale. ahora era jarraituko debo eta beaiek procesu bat, instrucción bat, tuk, irakurrita iristen día huepo horri aldera eta hor dago erudian matematikaria eta pista batzu La bat, eh, eh bueno, ahorita ustedes se tengan. La Habana. Viva Rendatuda. No cabe duda que este es el objeto con el que se produjo el asesinato. La víctima presenta una cuchillada que se produjo desde una altura considerable. Y desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, atravesando el torso de la científica. El cuchillo procedía de la cocina de la vivienda familiar vigarra en pista la pobre amacho la, la huella pertenece a la madre de la matemática es una anciana de 1,56 de altura que según contó el mayordomo tuvo una acalorada discusión con su hija la noche anterior al asesinato lo cual la convierte en uno de los sospechosos principales Aurrera. el jardinero la tierra pertenece al jardín familiar, lo que nos lleva al jardinero. Al ser preguntado por su coartada, el jardinero nos aclaró que en el momento del asesinato se encontraba fuera de la casa sembrando petunias. Parece ser que la matemática no estaba feliz y había amenazado con despedirle en breve. Las petunias son plantas anuales originarias de Sudamérica, pueden llegar a alcanzar una altura de unos 30 centímetros y son ideales para cultivar en macetas y jardineras. Las semillas de la petunia las tenemos que sembrar durante la primavera. ¿Vale? Urrengo A. Herencia. Hemos descubierto la existencia de un contrato de herencia en la que uno de los principales beneficiados es el mayordomo de la casa. Siempre es el asesino, el mayordomo. Este podría haber sido el móvil del asesinato. En el momento del crimen dice haber estado realizando las compras para la comida. Nos llamó la atención su profesionalidad pues al pedirle firmar un documento lo hizo con su mano derecha sin soltar en ningún momento la bandeja que llevaba en la izquierda. Impresionante. Bueno, hola kochozten bat dakate maigañean. Eh, Erreportari clanek eskatzen die misioi batzuk. Lenda bisteikoa da eh, sospechozo gaten de eskribapen sehazta ditea. Bigarrena Berria y datu da tu gustia cartuta, sortzea, Eta lastea, y tairuga rena, argudios ¿Vale? Se italia, eta zergatik, eta bestiak sergati que diferente. ¿Vale? Araso pare va a ceudenor, gaude competencietan, eta lenda visticola contextualizaciona. 15 de 21 dijeron que suele llevar una bandeja en la mano, el camarero. En la descripción se ata. ¿Vale? Es que Describa Pembath, aquí te he la a Daniel, que de e, Beste kasu batean, Seón Cervantes, describa Checo, eta leponda mana Iru, que es Sansuten, lechuguilla le Dala, o Iberi de cena. Gorguera, es Sansuten, es bat Batek. Eta bestia que es Batchirachi, es Sansuten, y Iru, bufanda, es zuten, Bat, cosa del cuello. Bat, accesorio del cuello, culto agua. Bat, collarín. <risa> Etapi, <bi>, flotador. <risa> Bat. Ese ordenago lleva a y sanda, Sanda, con Información, Jaquiteco, que cacharro red. Por competencia y Bueno, Metanorda nor Zahia. Eh. Zerok, es ama. Bostek, mayordomo. Etamavost, jardinero. Oyeta etatik sei argudia ondo eman zuten. beste Veste ez. que. Eta etatizaiya noski, sin da. El jardinero. Orda casute el video, nevasu te acascer que te pusi, vi casudaude irikita... Vale.